de hoy estamos en un barco porque estamos yendo hacia Estancia Cristina nos dieron una cintita no es una fiesta pero parece que sí Y el día de hoy estamos en un barco porque estamos yendo hacia Estancia Cristina. La Secretaría de Turismo de El Calafate nos invitó a hacer esta excursión que es increíble. Nos dieron una cintita, no es una fiesta, pero parece que sí. Antes que nada no se preocupen por Rufina, no quedó en la camioneta, quedó en una casita con techo, resguardada, aguita y mucha comida. sino claramente no estaríamos haciendo esto el día de hoy quisimos invitarla pero nos dijeron que no se podía ingresar con perritos lo que vamos a hacer el día de hoy es la navegación hasta el canal del glaciar Upsala. vamos a ver el glaciar desde esta embarcación que es el Chinook y de ahí nos vamos a dirigir hasta esta estancia Cristina una vez que lleguemos ahí vamos a hacer una caminata hasta una cascada y un par de cositas más que les vamos a mostrar más adelante el canal Upsala a unos minutitos de llegar a ver el glaciar nos acaban de informar que el Upsala es el segundo glaciar más grande del campo de hielo patagónico sur pero solamente podemos acercarnos hasta unos 14 kilómetros del frente del mismo en el 2013 hubo un derrumbe de una de las montañas de la zona y eso hizo que haya un tsunami a razón de este gran ola que hizo que témpanos queden en todas las costas aledañas al glaciar entonces por motivos de seguridad se decidió desde ese entonces establecer un límite de cercanía del mismo nos contaron también que solo el 20% del campo de hielo patagónico sur pertenece a Argentina el otro 80% se encuentra por encima de la línea divisoria de aguas en el sector de nuestros hermanos, los chilenos, pero de este lado, del lado argentino, hay más de 800 glaciares, es una locura, es una locura lo que estamos por ver, realmente estamos muy agradecidos con la Secretaría de Turismo y con Estancia y Cristina por esta invitación, es todo muy zarpado porque estamos muy acostumbrados a navegar en el Canal Vil con agua salada, con otro color de agua y con otro tipo de paisaje y esto es... Hace aproximadamente 5 o 10 minutos que bajamos de la navegación La verdad es que fue increíble, vimos unos paisajes Nos emocionamos en cada momento Estuvimos todo el tiempo que se pudo afuera Y después también estuvimos adentro, ¿no? nos hicimos un amigo ya Ahora estamos en la estancia Cristina Vamos a hacer un trekking de aproximadamente 6 kilómetros ida y vuelta 6 kilómetros en total, aproximadamente hasta una cascada La cascada de los perros no te extrañamos. La estancia es increíble, se ve muy bello todo Este es el casco de la estancia fundado a principios del 1900 Antes de que esto sea Parque Nacional Es muy zarpado y Ya les mostraremos igual las instalaciones Lo que era el galpón de esquila, donde está ahora el restaurante Y todo lo que hay acá en este predio de la estancia Así que quédense y vamos ¿Grabé? Bien, estuvimos en la cascada y la verdad que una locura, el color, viene el glaciar, increíble todavía no podemos creer que estamos en un lugar donde no hay castores porque no, yo allá, es increíble cómo hace la diferencia eso todavía si bien estamos dentro de nuestra zona de confort en cuanto a paisaje en cuanto al lugar en sí, eh, hay un montón de cosas que, que nos hacen ver que todo lo que aprendimos el día de hoy. Estamos como muy asombrados con todo esto porque si bien se parece no deja de ser diferente. Y los paisajes, gente, los paisajes son una locura, una locura. La verdad es que el parque es inmenso y esto es tan solo una porción así. Súper pequeña y este servicio es increíble, la calidad, de este servicio es muy bueno de verdad. Todavía no termina, así que Uf. vamos a ver qué sigue. Vamos a ver cómo sigue. Ahí ya terminamos de comer, panza llena, corazón contento, ahora vamos a realizar una visita al jardín y al antiguo balpón de esquila de la estancia que ahora está reconvertida en un museo. En el pasado había ovejas, las ovejas entraban por acá después de ser esquiladas, se les ponía un polvo para limpiarlas, iban a aquella zona y después. El líquido con el polvo que era para desinfectarlas, volví a ingresar por acá para reciclar. vamos de terminar el recorrido dentro del jardín, muy lindo todo, muy buenas las explicaciones, muy bien armado la verdad. Ahora nos queda por recorrer lo que es el museo, lo que está acá atrás, que antes era un calcón de pila y supuestamente adentro vamos a hacer un paseo por la historia de la familia de Camino de regreso hasta Puerto Bandera y de ahí nuevamente a casita Estamos ya nuevamente en la embarcación volviendo hacia Puerto Bandera Algunas cositas que nos gustaría aclarar antes de llegar allá sobre este servicio y los servicios que se ofrecen en Estancia Cristina en primer lugar el día de hoy nosotros no pagamos el almuerzo no porque nos los invitaron no porque no lo quisimos hacer sino porque uno tiene la opción en el caso de que quisiera traer su propia comida y comer dentro del restaurante o quincho como ellos le llaman de la estancia en el caso de que uno quisiera comprar el almuerzo lo puede hacer tiene un valor de 3.500 pesos aproximadamente al día de hoy que estamos haciendo la excursión y el menú es el que van a ver en pantalla además cuentan con celíaca y opción vegetariana lo cual es un super plus es importante avisar cuando preguntan a la mañana en la embarcación el tema de los menúes para que la gente de cocina ya lo vaya subiendo independientemente de la excursión que vayas a hacer todos navegan y llegan a la estancia en esta misma embarcación una vez que llegan a la estancia tienen cuatro opciones de excursiones diferentes claramente contratadas con anticipación, nosotros el día de hoy hicimos la opción clásica tienen además tres opciones más, una que incluye un 4x4 hasta un mirador del glaciar Upsala, otra que incluye una cabalgata hasta la zona del glaciar Upsala y una mucho más completa que incluye 4x4 y luego un trekking de 14 kilómetros donde se ven fósiles marinos. Teníamos muchas ganas de hacer esta última pero lamentablemente el día de hoy no se estaba realizando De todas formas estamos más que satisfechos y agradecidos por lo que hicimos Porque visitamos un lugar realmente asombroso Los precios de cada excursión pueden ir variando al día de hoy Son los que aparecen aquí debajo pero por las dudas les recomendamos siempre que pregunten con anticipación a la estancia ahora vamos a dejar de hablar un ratito y vamos a dejar una pequeña cinemática del regreso hasta Puerto Bandera y una vez que estemos allí les vamos a dar una pequeña sorpresa